el mismo alcohol de siempre la misma lluvia de siempre las velitas del 7 o 8 pero hoy estamos a 7 que las puse como en un taburete protegidas de un techito perdonen los acentos pero es que se me está pegando todos los acentos donde había y bueno me veo el caramelo. pero aquí estamos prendiendo las velas como acto todo no religioso no sé como el acto de ver la vela consumiéndose y, y bueno recordar a la familia y los que no están eh, 7 de diciembre llueve 2010 punto link bueno aquí estamos otros días hemos estado más solos, tal vez.